Anda, les voy a mandar este video porque estoy dándome cuenta que... Hijo de chingada... ¿Ya vieron? El último video de Mario fue bastante interesante. Algunos creen que es verdadero. Al parecer eh, Mario nuevamente está haciendo este experimento. Mete a Moana al baño y espera que suceda un fenómeno paranormal como caerse o que Moana se mueva. Y en esta ocasión, en el video que vamos a ver a continuación, comienzan a azotar la puerta. Aquí lo interesante y lo que por muchas personas pues creen que tal vez pueda ser verdadero es que eh, parece que no hay ningún corte. Que el teléfono sigue grabando hasta que termina el fenómeno paranormal. Mario entra al baño, revisa y no hay nadie dentro del baño. Vamos a ver primero el video de Mario y después vamos a intentar recrear el mismo suceso aquí en mi recámara. Vamos a verlo. Eh, anda, les voy a mandar este video porque estoy dándome cuenta que. la chingada. ¿Ya vieron? a ver si quedó grabado eso ahí, eso. ahí vieron cómo se aventó la puerta esas son las cosas que pasan aquí a veces ahí está la moana ahí está la moana y es lo que les digo se avientan las cosas ah pero no está, no está tirada ni nada hijo de su madre traje la piel chinita ¿eh? no pues no Taca, bro, ¿no? esperaba que.. Esperaba que me hicieran. hubieran hecho una broma. No, anda, pues mejor. Taca. Estamos haciendo un paneo aquí en mi cuarto. Y esa puerta que está ahí es la puerta del baño. ¿Dónde? Vamos a ver qué es. Estamos aquí haciendo un paneo de mis juguetes y ahí en el fondo tenemos la puerta del baño. Ay.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 Lo que realizamos fue un corte y después ya en la edición lo montamos un poco mejor para que no se notara la diferencia. Bueno, algunos de ustedes podrán decir por qué eh, en lugar de salirse mi sobrino pues no se escondió detrás de la cortina, ¿no? Pero pues hagamos de cuenta que, que la cortina era una pared. Lo que quería mostrarles, porque en el baño de, de Mario pues no hay como una cortina, no hay una regadera, pues, eh, quería mostrarles cómo pudo haberlo hecho, ¿no? Con algún corte. No es que yo hubiera querido que mi sobrino no se metiera en la cortina para que saliera mucho mejor, sino que consideren que esa cortina en realidad sería la pared del baño de, de Mario. Pero es clarísimo que en la parte donde hace el zoom se ve un, un corte, ¿no? Ya no es como la misma, eh, el mismo seguimiento. Algunos otros pensaron que arriba, si sí, precisamente arriba no tiene techo. Y que entonces en lo que se acercó, alguien se saltó por el techo. No, no, no. Eso es mucho más eh, complicado. Simplemente fue un corte. Vamos a despertar a Calamardo. ¡Alza ti, Peryocari con mí! ¡Alza ti, Perliocari con mí! ¡Eh, bravo Calamardo! ¡Está de vuelta! ¡Ah! Hay un reto viral últimamente en TikTok que a mí me da un poco de mal rollito Y es que simplemente cogiendo un peluche y pronunciando una palabra Supuestamente el peluche se levanta Así que vamos a probarlo Alza a ti periocari con mi Alza a ti periocari con mi ¡Me cago en la...! No te, no te creo No te... ¡No te creo! Bueno, ya aprovechando que estamos desenmascarando Bueno, estamos mostrándoles cómo se pueden hacer algunos de estos trucos paranormales eh, vamos a aprovechar para que este video también les muestre Cómo se hizo el de Alza Tipper Yokari me Dejándole caer con agua a un vaso Mientras el muñeco se levanta Eso también va a ser muy interesante Así que vamos a ver cómo lo realizaron Alza Bueno, vamos a hacer primero el truco este, así Ahí está Ahora vamos a hacer que se caiga este mono A ver cabrón, levántate Ok, tres, dos, uno Alzate hiper, yo caigo con me vamos a levantar, levántate carro! Eso 3, 2, 1, alza tiper, Yocale con Me Y ahí tenemos las dos tomas. Y solamente en la edición lo vamos a empatar. Perfecto. 3, 2, 1, alza tiper, Yocale con Me. 3, 2, 1, alzati giocare con me. Pues ahí tienen estas dos formas de cómo pudieron haber sido hechas estas dos evidencias paranormales: la primera en el caso de Mario, y la segunda, este caso de Calamardo, de eh, alzati giocare con me. Que ya lo había explicado en algún otro video, pero la gente me había estado pidiendo que explicara cómo es que el muñeco se levanta mientras el vaso de agua pues está sirviendo. Pues ahí ya les mostré un poquito. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a seguir descifrando misterios que ocurren en internet. Así que cualquier cosa que ustedes quieran que investiguemos, mándenmelo a mi correo oxlacoficial.com o síganme en Instagram y vamos a estar haciendo caso a sus propuestas para investigar los casos o mándenme videos y fotografías con las historias quizá de ustedes y las ponemos como algún top de evidencias paranormales del público. Los quiero mucho, les mando un abrazo, gracias por suscribirse a este canal y formar parte de la Legión Oxlack. Mi nombre es Oxlack Castro y juntos vamos a revelar todos los misterios que existen en Internet. Nos vemos en el siguiente video.